Eh, sí, primero que nada agradecer, creo que poder brindar estos espacios a las organizaciones del tercer sector eh, es muy importante bueno, porque hay otra mirada... De, en cuanto al ambiente, y bueno, de, muy, muy contentos con que se cree esta mesa de trabajo con todas la, las organizaciones que hoy participaron bueno, y todas aquellas que todavía que no pudieron asistir, pero bueno, que están totalmente comprometidas con todo esto que, que lleva a la sustentabilidad. ¿no? ¿Ustedes con qué trabajan? Nosotros trabajamos más desde la sensibilización y concientización a través de, de educación tanto formal como no formal. Eh, dando talleres en, en barrios, en distintas escuelas, y mucho, hemos tenido también distintos convenios con, con organismos, con instituciones tanto privadas como públicas, hemos trabajado con eh, la Cámara de Pymes, hemos trabajado con el INTA, con el Ministerio de Ambiente, pero bueno, siempre y cuando que sea el, el objetivo de poder llevar este mensaje de, de triple impacto, digamos, que creo que hoy es tan latente en, en la sociedad y que creo que necesitamos poder visibilizar todo lo las acciones que se puedan hacer desde la más mínima hasta esta, hasta esta intervención que se, va, que se pretende hacer. Eh, estuvimos recién compartiendo con organizaciones de trabajo ambiental. Eh, bueno, nada, les agradecimos a los, a los chicos que trabajan en, esta, en estas tareas, su compromiso con el ambiente, la importan, el importante aporte que, que ellos realizan, porque nada contribuyen a la concientización de los ciudadanos acerca del cuidado del medio ambiente. Con su trabajo nos dan muchos ejemplos de cómo, de cómo se puede hacer, así que nada, pudimos pudimos compartir experiencias y nada, comprometernos a trabajar conjuntamente con ellos para poder generar iniciativas que, que tengan impacto en la ciudad de San Salvador. Y vamos a convocar, digamos, a una acción acá en el Consejo Deliberante, una intervención de hacer un, mura, un mural este, reciclado con el personal del Consejo, con los vecinos acá de Guayco también, eh, como promocionar también el tema del cuidado medio ambiente, la, la concientización, eh, yo creo que es importante con estas instituciones que se han presentado hoy en el Consejo, que trabajan en este cuidado para poder articular con ellos y de acá en más, con una propuesta seguramente trabajado con la Comisión de Ambiente, esta mesa, digamos, con ellos, que son los anfitriones, que son los que llevan acciones concretas en el cuidado del medio ambiente.